Hola a todos y bienvenidos a este tutorial eh, sobre eh, la herramienta Memento eh, de Lefebvre. Eh, bueno, vamos a hacer concretamente este tutorial dividido en dos partes. En este primero vamos a ver eh, lo que es el interfaz de, de Memento y en, una segundo, en un segundo tutorial vamos a ver lo que es el buscador universal y, bueno, trabajar con los marginales. Eh, bueno, además eh, otra cosa que bueno, vamos concretamente a bueno, hacer búsquedas, pero concretamente en una parte dentro de Memento, que es lo, el, bueno, lo que se conoce como Memento de Memento Andalucía. ¿vale? Bueno, vamos a conectarnos al recurso. Eh, tenemos aquí acceso desde la plataforma del EFEP. Eh, bueno, acceder a toda la plataforma, veamos el, el interfaz. Bueno, vamos a loguearnos que nos pide la autentificación en los recursos a través de este de Ladas. Vale, bueno, ya estamos en, en la herramienta. Bueno, como he dicho, primero vamos a, en este tutorial, que va a ser relativamente breve, vamos a explicar únicamente el interfaz de la interfaz de la base de datos. Eh, bueno, eh, la herramienta, bueno, Memento, eh, realmente son eh, manuales de consulta eh, donde se recoge la aplicación práctica de las de la fuentes la fuente jurídicas, ¿no?, de manera que podemos... Eh, bueno, pues encontrar eh, respuestas concretas a, a una información que de otra manera pues estaría muy dispersa entre distintas normas. ¿Vale? Entonces, aquí pues desde esta interfaz podemos recuperar eh, aquí podemos ver pues, todos los mementos que tenemos acceso. Aquí al final, pues está el memento Andalucía. ¿Vale? Y vamos a proceder a, a, bueno, a explicar el, el interfaz. Eh, bueno, primero aquí tenemos en esta parte de aquí esta eh, barra lateral izquierda de navegación, donde podemos encontrar por formación, soporte. Bueno, incluso aquí tenemos un chat eh, en línea, eh, ¿vale? Al que nos podríamos conectar. Eh, en esta zona de aquí, esta baja eh, que termina en esta eh, lupa azul, esta es eh, la baja eh, el buscador universal, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poder localizar en todos los mementos que tenemos o, bueno, pues si accedemos a un memento concreto, pues buscaríamos en ese memento concreto. Eh, si vamos hacia abajo, aquí podemos ver los productos que tiene contratada la, la institución. Eh, bueno, A la izquierda tenemos eh, esta ventana, que es donde se encuentran eh, todas las novedades. ¿vale? Podemos verlo por los distintos memes cambiando. Entonces, podemos ver la bueno, pues noticia, la, la, podemos verlo lo que se ha actualizado, podemos ver las últimas normas y si queremos en esta rueda de aquí, pues podemos cambiar eh, la bueno pues qué queremos ver primero, etcétera. Vale, si nosotros, por ejemplo, pues estamos en un momento concreto, ¿vale? estamos por ejemplo buscando aquí. y queremos eh, volver a la página anterior donde estaban todos los mementos, pues solo tenemos que hacer clic aquí en Inicio. Pues es, básicamente esto es eh, el interfaz de, de, la, de esta base de datos y nos vemos en el siguiente tutorial donde bueno, veremos el buscador universal y, bueno, trabajaremos con los marginales. Ya para finalizar, pues nos desconectamos. Un saludo.